¿Cómo están? Buenas noches a todos, a todas, a todos, si hay por alguien de pronto, nunca se sabe. Eh, bienvenidos, esta noche los mantuve en silencio, <ríe> no les hice la conversación. Es intencional, por supuesto. Ustedes saben que me gusta hablar mucho, pero dije, bueno, voy, a, voy a, a, a mantener el micrófono cerrado hasta que arranquemos de verdad con la sesión del día. Así que bienvenidos una vez más a este, su espacio en el Crayusta. Eh, el Club de Lectura Don Quijote Rockstar, y según acordamos hace ocho días, hoy vamos a terminar hablando de Coraline, la última sesión. Um, la semana pasada hablamos eh, sobre ya las impresiones que nos dando el final de la novela, Hay, hubo cosas que eh, quedaron sin responder, yo había prometido terminar la novela porque no la había terminado, y eh, encontré muchas de las cosas que me habían comentado sobre esta posibilidad de, de una criatura tipo lo de Ya vamos a hablar de esto, por supuesto. Um, y al finalizar la sesión de la semana pasada, eh, les pedí que pensaran un poco en cómo se construía el terror aquí en, en la novela, ¿no? Cómo, cómo se construía el terror en Coraline. Antes de que arranquemos con la sesión, digamos de forma, eh, digamos real, quiero que veamos un momentico nuestro cronograma. A mí me encanta mi cronogramita. Aquí ya digamos tengo un poco más, eh, eh, mejor distribuidas las sesiones según habíamos dicho. Y pues el día de hoy terminaríamos con la tercera lectura de Coraline. Ya digamos en nuestra última lectura. Um, para que la próxima semana arranquemos de una con Drácula. Si hay alguien que de pronto prefiera tener el libro, tenemos unas cuantas copias en, en el CRY eh, y podríamos ver la posibilidad de, de prestarlas para que ustedes pues, puedan leerlo en físico. ¿Listo? Eso se puede hacer. Podemos mirar la posibilidad de o bien vayan o enviárselas, ¿listo? Eso lo pueden preguntar conmigo y yo los remito con la persona que les puede eh, indicar todo, digamos, de forma más precisa. Eh, entonces, la idea es que vamos a tener dos sesiones de Drácula. Pues ya, nos, ya tenemos que empezar a decir hasta dónde avanzamos. Y llegamos a la tercera semana de septiembre, que es el 15 de septiembre, nuestra sesión programada. Y, pues, bueno, ya la noticia que estábamos esperando ya existe como una... Confirmación, un visto bueno de que nos reunamos en el CRAI de forma presencial, ¿sí? Para el, ese, ese 15 de septiembre, eh, para nuestra sesión. Entonces, la idea es que empecemos a gestionarlo y, y yo así, pues, de una vez voy programando todo. En el caso de que nos, de que, pues, nos pongamos todos de acuerdo, lo logremos, eh, ese día no tendríamos sesión virtual, sino pues la idea sería reunirnos allá, en el CRAI, por supuesto, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad, tenemos un espacio específico para el club de lectura. Y, pues, la idea sería, sería vernos allá, compartir un poco, ¿no? Eh, esa semana intermedia, pues, no leeríamos ni nada de eso. Yo, como siempre, prepararía una actividad distinta, ¿vale? Entonces, eh, ya sabemos que para, para, para poder ingresar a la universidad, en caso de que no seamos, digamos, parte de la comunidad eh, de la USTA, eh, de pronto estemos, eh, pertenezcamos a otra institución o no estemos en, como activos, lo que tenemos que hacer es solicitar algunos datos para que se pase esta información al servicio de seguridad y les permitan el acceso, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, nada, quería decirles como que efectivamente ya ahora sí es un hecho, nos dieron el, el visto bueno como el, el ok para reunirnos eh, de forma presencial el 15 de septiembre y pues ya empezar a mirar si podemos también hacerlo en, en los otros días que tengamos estas semanas intermedias ese era como todos los anuncios parroquiales ahora sí arrancamos con nuestra sesión de el terror en Coraline que es lo que creo que nos hace falta hablar un poco ah, tenemos más invitados listo listo, entonces me gustaría saber si ahora sí ya terminamos la novela Puedo decirles eh, que yo ya terminé <ríe> y me gustaría saber ustedes cómo, cómo les fue, si pudieron terminar. ¿Qué tal ese, ese desenlace de, de Coraline? Ya, ya varias personas habían terminado, pero sé que, eh, por ejemplo, Aiden no había terminado. Eh, ah, bueno, hoy, hoy, no, hoy no estamos todos los que estuvimos hace ocho días. Creo que la mayoría de los que estábamos aquí ya habíamos terminado. Ahora creo que te faltaba un capítulo... ¿Qué me cuentan? ¿Cómo les fue con ese final de la novela? Dale, ahora. Eh, bueno, sí, la verdad, sí lo terminé el mismo día. <risa> ese miércoles lo alcancé a terminar. Y de alguna manera también sentí lo que mis compañeros decían, de que el final fue como que, um, ah, bueno, no, no sé, lo esperaba como más impactante, más profundo, no sé. Siento que fue un buen final, pero que podía ser mucho mejor. Ok, ok, mira, me causa curiosidad, como, ¿qué te hubiera gustado en ese final? Vamos a preguntar, no lo había planeado, pero escuchando, y, ¿y qué les gustaría también a quienes se sintieron como decepcionados, no, sino como no completamente satisfechas esas esas expectativas? ¿Cuál hubiera sido ese buen final? Adelante, Jason, cuéntanos. Bueno, en una lectura eh, finalizada del libro, porque yo para, para la reunión anterior no había terminado el libro Coraline, había terminado el cómic, y había llegado hasta el capítulo 6, ver el final digamos que fue una sorpresa. Digamos que en la película nos muestran que ella amarra la, esta um, sobremesa que pone sobre el pozo, ella lo amarra con el mismo cordón con el que tenía normalmente la llave, y deja atrapada la mano en, con, encima de la llave con una piedra encima. Sin embargo, en el libro vemos que la mano salta, tumba todas las tazas de té, tumba los muñequitos y cae al fondo y ella solo coloca las tablas. Para la mentalidad de la niña que se supone que es el personaje Coraline, esa es la, la solución más, es, más inteligente que ya le pudo dar al problema como tal. En cuanto a la naturaleza de... ¿Que ella buscaba deshacerse de la otra madre? Creo que no. No creo que un ser que vive en otra dimensión eh, es capaz de manipular una mano que ya está cortada, porque esa mano se desprendió de su cuerpo, porque fue la que prometió, a cambio de cumplir su palabra, que aún se mueve, que es capaz de modificar el tamaño de sus uñas, no sea capaz de mover las tablas. En ese aspecto es muy decepcionante, porque tú sabes que va a salir en algún momento digamos que ante la presencia del gato que aparece en ese preciso instante en donde ella eh, encierra la mano en el pozo, tú podrías llegar a deducir que de pronto el pozo también tenga algún secreto, ya que ese ser es muy enigmático. El gato es un ser de sabiduría, de lo oculto, lo sobrenatural. ¿Podría llegar a ocurrir que este pozo también sea otro mundo, otro ser? Podría ser, y por eso él dice que no va a recuperar la, la llave. Y es como una victoria sobre la otra madre Pero sí fue un poquito decepcionante Porque es, siempre estuve esperando a La piedra que vi en la película Pero nunca ocurrió <ríe> Y bueno, tuve que recordar Que cada Formato para contar una historia Tiene su propia narrativa, gracias Ok, ok Ok, listo, veo que al final No le llamó tanto la atención A mí me pareció chévere No sé si a la altura Creo que se mantiene, ¿no? O sea, mantiene, mantiene el, el tono de la, de la narración. Pero no sé. ¿Quién más me cuenta sobre cómo le hubiera gustado ese final? O si ya tiene, o okay, qué impresiones les generan, digamos, ya de forma general la, la novela después de que la terminamos. Sería también chévere ver la comparación. Yo hice la lectura tanto de la novela como de la novela gráfica. Y tiene, tiene cosas interesantes, ¿no? Adelante Johan Pues no sé Con respecto al final de Coraline A mí me parece que pues, la historia del libro Es muy anticlimática Como que no tiene una resolución Que se sienta Como impactante No es que sea aburrido No es que sea malo, no es que sea feo Sino que se siente muy anticlimático Se siente como que todo, Constantemente se promete como una lucha Contra digamos así el boss final Que sería la madre, la otra madre y que la mano hubiera traspasado el mundo daba como entender que pudiera ocurrir algo más impactante o que tuviera una resolución aún más firme que solamente que la mano cayó a través del pozo. Entonces a lo que me refiero, pues por mi parte a mí me pareció que es como anticlimático, como que no, no sentí que hubiera esa misma batalla que como ya se nos dijo otro compañero de nosotros, Jason creo que es, nos dijo que en la película al menos la niña había destruido la mano y la había lanzado hacia el pozo, que es como una resolución más fuerte y contundente, digamos, que al problema que se plantea dentro de la narrativa, pero que en el libro de Coraline eh, parece que como, que como que uno queda, como que le falta algo más fuerte, como más contundencia. Eso. Ok. Yo aquí escuchando, por, por, estoy, me estaba pensando... Si yo detecté eso no. Pero bueno, ahí e ya también levantaron. Bueno, adelante, Iber, cuéntanos. Y gracias, Johan. Bueno, yo creo que eh, con respecto a lo que han dicho, pasa que lo que esperan es eso, que haya más lucha, ¿sí? Y realmente no, digamos que si ustedes lo interpretan a una vida real, eh, hay cosas que quedan inconclusas. Y es eso lo, de pronto lo que no les gusta, que ustedes quieren que de pronto tal vez eh, Coraline acabe con el, la, ma, la otra madre y ya, se termine el problema. Y no, y es que eso es parte de lo que dice el libro, o sea, ese, esa otra madre sí sigue viva, Coraline no sabe cómo deshacerse o cómo matarla, ¿sí? Lo que hizo fue eh, evitar que le hiciera daño, ¿sí? Porque todavía dentro, dentro de su inocencia, ella no sabe muchas cosas de la vida entre esas. Ella, esa. ¿Sí? Ella no sabe, o sea, dentro de pronto de su niñez, tiene la idea de que matar es malo. Entonces destruir esa madre, pues, obviamente va a, eh, va a ser ella la mala, dentro de pronto de sus, sus pensamientos. Entonces ella quiere alejarse ese de ese problema. Sí, y evitar que se le hiciera daño. Para mí no es tan anticlimático, sino que da la posibilidad de que queda esa duda de que el problema no se acabó, el problema todavía está ahí. Que tal vez de, eh, en el momento, sí, no le puede hacer daño a Coraline, pero no estamos seguros de eso. Esa mano puede o no puede seguir viva, puede o no puede escalar, ¿sí? Ella lo resolvió a su forma de niña Le puso una trampa y le puso una piedra encima Pero eso no asegura Que no pueda salir Ese esa, esa, esa, comentario que nos está haciendo Aider Me parece bien interesante Sobre Es que de hecho Todo los, lo que han dicho hasta el momento es interesante ¿no? Eh, sobre que No tenía el efecto esperado Podríamos, podríamos verlo de esa forma, por supuesto, totalmente. Y si lo pienso, digamos, con detención, probablemente eh, estemos en lo cierto, ustedes estén en lo cierto. Pero la, la lectura que nos ha decidido también es muy interesante, ¿no? Porque es, el mundo es así, no todo, no todo tiene explicación <ríe> y no todo tiene un cierre como quisiéramos o como esperábamos. O eh, estamos acostumbrados a, a, a, a estas heroínas, ¿no? La, digamos, coraline es la heroína de la historia... Eh, mucho más como aguerridas, como más, eh, no sé cómo qué término utilizar, pero si sí estamos a, a, acostumbrados de pronto a, a, a un cierre total de la historia, y pues de pronto el mundo real no funciona así, ¿no? Esa, esa también es una lectura muy muy chévere. Vamos a escuchar a, a Aura y muchas gracias, Eider. Eh, bueno, la verdad acá escuchándolos también, me hace pensar de alguna manera que la historia fue enfocada también en el crecimiento de Coraline y como de alguna manera esta última escena pudo haber, pudo haber sido como parte de la aventura pero como ella ya creció, ya vivió todo lo otro, esto le parece chiquito entonces lo narran chiquito o también puede que en realidad se haya exagerado las escenas anteriores porque ella estaba pequeña y el mundo bueno, el mundo de aventuras que le tocó vivir era muy grande. Y ahorita esto parece chiquito. No sé, se me ocurre. Esa perspectiva me parece también muy muy, muy chévere que digamos la, la tengamos en nuestro radar de, de, de interpretación. Y es, eh, de pronto ya en este mundo ella está mucho más segura. Y si se fijan, quien está manejando el juego en el mundo real es Coraline, no la mano. Entonces, por eso los papeles parece que se invierten un poco. ¿No? Y de hecho, desde la lectura que nos hace un poco ahora, eh, podríamos interpretar como que es, es eh, el momento en el que Coraline demuestre su crecimiento. ¿no? Y por eso su crecimiento no va a ser exagerado o no podría ser exagerado bajo la pauta de lectura que veníamos manejando. Eso también me parece muy chévere. Me gusta muchísimo todas las interpretaciones que están saliendo esta noche. Johan de nuevo, adelante. Gracias, Aura. Pues es que yo por mi parte ahorita pensando pues en todos los comentarios que se han ido diciendo eh, se me ocurre tal vez que Tal vez la, la historia de Cola, Coraline también rompe con el, un poco el esquema tradicional que llevamos al narrar historias, porque pues tenemos el, el inicio, nudo y desenlace, y pues lo tradicional es que el desenlace de una historia pues sea un final cerrado o abierto, pero el final de Coraline ni es abierto ni es cerrado, es como una mixtura entre ambos, como que la mano desaparece en el pozo y los ratones dicen, sí, ya se acabó pero nosotros como que sentimos que hay algo más. Como que la historia sí da un cierre, como si fuera un final cerrado, pero nosotros como lectores sentimos que todavía hay algo más abierto ahí. Entonces, pues no sé, puede ser otra interpretación del final. De hecho sí, y me pone a pensar entonces que eh, el problema no está en la novela, el problema está en el lector. Y me parece que es una muy buena interpretación lo que está diciendo Johan, porque tiene que ver justamente con la construcción del terror en la novela entonces me gusta mucho que hayamos llegado a ese punto, porque eso que estamos sintiendo hace parte de cómo se construye el terror en esta novela. Pero ya vamos a hablar de eso. Por supuesto, ya les voy a preguntar a ustedes cómo consideran que el terror participa acá y la fantasía, ¿no? que tiene una cosa que ver con la otra. Pero entonces, en ese caso, la novela sí podríamos decir está cerrada, a pesar de que nos deja um, preguntas, ¿no? Es válido, una novela no tiene que responder todo. Preguntas que nos deja abierta, la mano, bueno, ¿qué pasa con la mano? no? Todos tenemos eso, pero la historia de Coraline se cierra. Lo que no se cierra es el mundo de Coraline para nosotros como lectores. ¿no? Eso me parece muy, muy, muy, muy chévere. Fíjense todo lo que han dicho. Vamos a escuchar a Eider y una vez más, gracias, Johan. Bueno, es que justamente eh, pues esto atiende a, a la pregunta que tiene ahí y es el hecho de que ese es el terror en Coraline. En el terror que se maneja en Coraline es lo inquietante, ¿sí? La historia se cierra, pero lo que quiere dejarnos de por sí la historia es que esa sensación de inquietante, ¿sí? Por eso es que de pronto la historia de Coraline llega a ser tan impactante, porque a pesar de que sí tiene cierta manera el cierre, nos deja esa sensación de... No sé cómo decirlo ahí... Eh... Como de algo que todavía está ahí, ¿Sí? Y eso se maneja en toda la historia, entonces vemos eh, que las escenas no son exactamente así, wow, terroríficas o eso, no. Es ese juego de lo inquietante, de que las cosas no deberían ser así, aquí hay algo raro, ¿sí? Y después voy a con la muestra, digamos que el contraste, el cambio de la otra casa es como que no, esto no es así, no, es, es, eso es, sí, sí es, es eso, no es un terror que hace daño sino que incomoda, ¿sí?, que te deja con una percepción, eh, un desasosiego. Lo que, lo que, yo creo que el, el comentario perfecto de, a lo que está diciendo Aider es el que nos hace ahora en el chat, ¿no? Es como un mal presentimiento, eso me parece que eh, ejemplifica lo que nos quiere decir Aider, ¿no? Siempre queda eso sin responder, y nosotros acostumbrados, ¿no? Y es que esto es lo más curioso, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que tenemos una duda y se responde en dos segundos. Eh, San Google, si, al ah, si no nos sabe responder, al menos nos da luces ¿sí? o nos da las, la, la sensación de que respondimos la pregunta. Y aquí, en cambio, nos están diciendo, no, pues... Así termina la historia, <risa> entonces ese, ese mal, nosotros tenemos lo que dice ahora, como el mal presentimiento de que algo va a pasar Y es que estamos acostumbrados a que algo malo tiene que pasar, ¿no? o sea, si no o sea, hay un cierre total, algo malo va a pasar Y la historia nos deja como, listo, ya terminó la historia de Coraline, pero eso quedó sin resolver Me parece muy, muy interesante, no había llegado a todo esto y es, es muy chévere, lo pienso, lo pienso y digo como Vaya, no había visto muchas cosas de lo que están diciendo Muchas gracias, Eiter. Muchas gracias, Aura. Jason, cuéntanos. Bueno, eh, teniendo en cuenta las, los comentarios de los compañeros, sí, tienen razón. El terror de Coraline se caracteriza por ser un terror, un terror cotidiano, de suspenso, de, de una persecución emocional interna. Y llegué, viéndolo desde ese punto de vista, entonces al final fue magnífico. Digamos que cuando te dejas guiar más por las imágenes de la película y el cómic, espera como una batalla final. Estamos como acostumbrados a esa batalla final de los guamazos siempre están en, el, en la última escena de la película y entonces llega la reconciliación y nos besamos todos. Pero cuando estás incursionando en, en mangas, cómics o literatura de terror, te das cuenta que muchas veces el personaje desconoce todo lo que hace la solución parece más bien, digamos, no improvista, pero no definitiva. Soy capaz de sobrevivir a este mal que me persigue, pero sé que sigue habitando el mundo. Y así lo vemos en Coraline. Coraline es una chica que es muy extrovertida, es muy inquieta, muy aventurera. Y siempre está conociendo de todo lo que la rodea. Me, me parece como curiosa la personalidad de Coraline, porque contó cuántas ventanas hay en la casa... Cuántas puertas, cuántos muebles, los memorizó, hizo un mapa mental de toda la casa a tal punto que se da cuenta de que, eh, no sé cómo se llama ese objeto que ella encuentra, que tenía nieve, ah, se me olvidó. Hay la, una bola, que... la bola de nieve, ¿sí? Sí, exactamente, la bola de nieve. Ella nota que ese objeto no está en la casa real y la madre solo copia, entonces este objeto tiene una razón de existir. Me, ese, me, me, me parece okay, curioso, okay. perdona, ese detalle me parece curioso porque demuestra que ella es una persona muy observadora, también tiene un control sobre sus emociones muy fuerte, digamos que para la edad que tiene, supuestamente tiene entre los 10 y los 13 años, pero su madurez emocional en cuanto al manejo de su persona, demuestra que una edad psicológica de 20 años, y este contraste más la situación por la que ya está pasando demuestra que el autor juega con nosotros, juega con el espectador. Gracias. Eh, digamos, trayendo, trayendo, recuperando lo que dice Jason sobre, sobre cómo estamos acostumbrados o, digamos, el lenguaje de la narración. En lo que solemos ver es como esta épica climática del clímax, lo que nos, justamente nos está diciendo Johan, y después viene como esta relativa calma. Y pues en, de pronto en el libro esto era pedir demasiado, además de que esta escena sí se dio, ¿no? La, te, la tenemos cuando quien se enfrenta a la, a, la, a la otra madre, pues Coraline en su intento para escapar la, la engaña, para que le abra la puerta y ella poder cruzar. Eh, esa podría considerarse como realmente la escena climática, cuando... Eh, el gato y ella se enfrentan a la otra madre y logran regresar a la casa. Podría considerarse esa como la verdadera escena pesada. Y al final solamente pues vemos como una solución que cora la hilera a su problema. No es una solución definitiva, sino es una solución que coran la hilera a su problema. También es justo pensar en que de pronto una escena más, más pesada no, no, es, no, es, no sería verídica dentro de la narración pues tenemos a la otra madre que, según decimos, es un, una criatura que tiene mucho, mucho tiempo de existencia, ¿no? O sea, es un ser antiguo, uh, muy antiguo, según lo que pudimos ver. Contra una niña que tiene, no sabemos, si más de 13 años, ¿no? Aunque, bueno, ya hemos discutido muchísimo sobre la edad de Coraline. Entonces, fíjense cómo de pronto poner, eh, de pronto... Eh, Dar un otro tipo de escena de, de, entre Coraline y la otra madre hubiera podido romper como esa credibilidad que nos estaba manejando hasta ahora en la historia, ¿no? La única forma en la que Coraline realmente puede hacerle frente a la otra madre es cuando se enfrenta con una sola mano y es capaz de ganarle a una mano. Si hubiéramos visto otro tipo de enfrentamiento, pues probablemente no lo hubiera podido lograr. ¿Mm? Se me ocurre que también es otra de las razones por la que de pronto ese final no es tan impactante como esperamos. Eh, muchas gracias, Jason. Y Johan, cuéntanos. Pues que yo un poco pensando, sigo pensando un poco sobre la historia, sobre Coraline, y eh, pues digamos que hace poco me puse a investigar cómo, cómo se escribe, ¿sí? Y hay, hay un tema en la escritura que se llama la, la promesa narrativa. Entonces, he estado mientras ustedes hablaban y escuchaban y iban retroalimentando el discurso, iba pensando en cuál era la promesa narrativa de Coraline. Y efectivamente, pues se me hace que si sí, es que una niña va a vivir una aventura que se va a retorcer y que finalmente va a salir bien para ella. Esa es la promesa narrativa y al final se logra cumplir. Pero la cuestión del último capítulo, cuando la mano sale, se me hace que ahí Neil Gaiman creó una nueva expectativa, digámoslo así, o una nueva promesa narrativa, como diciendo como, esto se va a descontrolar, y es lo que nosotros esperamos, pero no se descontrola, como que no pierde, no, no, nunca se descontrola como se descontroló en el otro mundo. Después de que la mano cruza, obviamente sí hay como un combate, una batalla, la mano la persigue, la cosa por las noches, pero digamos que... Comparado con el resto de la historia, el descontrol que promete el hecho de que la mano salga del otro mundo no es tan impactante, entonces de pronto tal vez ese sentimiento de epicidad que buscamos se pierda un poco por la nueva promesa narrativa que no logra cumplirla por el hecho de que no tiene un desenlace igual de impactante a la primera batalla. O sea, se me hace que tal vez la narración fue muy ambiciosa en ese punto de crear un nuevo punto, un nuevo nodo o una nueva promesa narrativa. No sé, no sé, tal vez que ustedes piensen frente a esto. Me parece, me parece una observación bastante interesante. Esta, estas promesas que de pronto se están haciendo, una se cumple a, en el punto... De, de pronto todos estaríamos de acuerdo en el que la historia de coraline termina en el capítulo 12, cuando escapa del otro mundo. Y el capítulo 11 parece como un, un agregado que no entendemos o que, digamos, no logra cumplir, como nos dice Johan, la expectativa que nos, que nos creó. Eh, me parece, digamos, lo pienso y le hallo razón, pero entonces me pongo a pensar en, en la descripción en sí misma, ¿no? Y es, yo sé que de pronto nosotros acostumbrados a otro tipo de cosas, como que no logramos como um, ¿cómo se dice, dimensionar lo que para una niña sería ver una mano moviéndose, por eso tengo la, imano, la, la imagen de la mano acá. Eh, o sea, también tenemos que verlos a través de los ojos del personaje, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo nos sentiríamos? Y ese es, digamos, el, pa el papel que también nosotros como lectores, digamos, la, la, el pacto que nosotros hacemos con el libro, es eh, verlo a través de, de los ojos del personaje. Y es cómo, cómo sería nosotros ser conscientes de que una mano nos está persiguiendo y que está persiguiendo algo que nosotros tenemos, este objeto de la llave. Sí, eso podríamos también verlo por ahí e intentar dimensionarlo, lo, lo, lo terrorífico que podría realmente ser una mano huesuda persiguiéndonos. Y es una mano que nos acosa en las noches, ¿no? Sabemos que se la pasa rasguñando las ventanas, por ejemplo. Uh, también sabemos que lastima a los a los perros de la señora Forcible y se me olvida siempre el nombre del otro nombre. Bueno, ¿no? Eh, esto también de pronto podría ayudarnos a, a, a ver realmente el, el, el hacia dónde nos quiere llevar Gaiman. Eh, podría ser así, no digo que, que, que no sea verdad, de hecho sí tiene mucho sentido lo que nos dice Johan, como nos queda una, una, una promesa y probablemente no se ve cumplida. ¿No? eso es, una muy, eso es un, lo que estamos haciendo aquí me parece muy interesante porque es preguntarnos ¿por qué existe todavía un capítulo 13 cuando parece que todo se resuelve en el 12? ¿por qué es necesario eh, incluir este último capítulo? es una pregunta que podríamos respondernos entre todos creo que habías levantado la mano ¿querías decir algo más, Juan. no, pues solamente quería decir que lo de la mano sí es como una especie de arquetipo muy fuerte dentro del terror por el hecho de que pues si vemos películas como Freddy Krueger que salen manos por debajo de las puertas o que hay películas en donde los niños están durmiendo en el cuarto y parece como si salieran sombras con formas de mano que van hacia sus techos y que parece que van a entrar en la habitación o que salen por debajo de la cama. Entonces la mano como que es algo impactante dentro de, del arquetipo del terror y se me hace que es un elemento muy fuerte que él utiliza también al final. Por eso digo que no es que pierdan eh, como importancia o que le quiera quitar importancia al capítulo 13, pero que se me hace que él sí promete como que, no sé, tal vez que pudiera ser, no sé, o sea, obviamente no quiero meterme con la historia ni crear un final alternativo, pero podría ser, no sé, tal vez que, por lo menos yo pensé que podría ser que el final, cuando la mano sale, podría haber sido que gana la mano y abre la puerta y la madre sale al mundo real como y termina ahí, podría ser algo más impactante todavía, tal vez... Y no es por meterme con la historia, pero sí se siente que la presencia de la mano en el otro mundo, en el mundo real, va a dar más, más que dar, como más consecuencias. Eso es a lo que me refiero. Listo, listo. Necesito pensar en, en, en que, de hecho, no solamente las manos, sino lo que es las partes cercenadas, eh, es como un tópico. Y ya vamos a ver un poquito esto. Listo, muchas gracias, Johan. Profe Leonardo, tiene el micrófono. Eh, bueno, escuchándolos, escuchando a Johan, pues yo pienso y siento al, al hacer la lectura de ese texto, eh, o sea, no, no juzgo el final, me parece bien, o sea, listo, esa es la propuesta de, de la es interesante, pero dentro de, del campo del terror, entonces también se ve que se trabaja sobre los miedos, ¿sí?, como muy arraigados o atávicos si uno quiere ¿qué es lo que veo yo en esa, en esa propuesta? Eh, hay un espacio controlado que es la casa ¿sí? se trabaja con eh, elementos propios de, de la literatura del terror como la angustia ¿sí? eh, el, el personaje maléfico eh, y la posibilidad de que haya una revelación al final si lo miro desde lo que es la, la niña lo que pasa es que claro, en el dibujo se ve como más grande, pero entonces lo que acaban de decir, uno la interpreta como más pequeña. Entonces yo vería que es como... está relacionada con los conflictos que... Te, o sea, nos da miedo crecer, ¿sí? Son los temores de crecer. Al principio nos muestra una niña que odia a los padres. Está como en esa fase que, que en psicología la llamaban antes la edad del pavo. En que uno es feo, pero además mundo. Entonces... Esa niña tiene como ese conflicto de, de si odia o no a los padres, y uno ve en el proceso, cuando se enfrenta a saber quiénes son los padres, se encuentra como con esa otra madre alternativa, o sea, cuando uno crece se da cuenta que los papás no son ese ser mítico, sino son seres reales, en este caso son como suprarreales, sí, supernaturales con los botones ahí atornillados a los ojos, y que es como el componente más terrorífico de pensar uno que le cosan los ojos, que le cosan la vista, cómo se ve a través de unos botones, ¿sí? Pero Los botones también son un símbolo de, de, de cierre, ¿no? De amarres, como se cierran piezas de, del vestido. Entonces está lo cotidiano que también es terrorífico. Salir a la realidad es terrorífico. Al principio la niña plantea que ya le da miedo a la escuela, ¿sí? última frase que haya temer a la, escuela, la última página. Entonces, morese esa el va a, a, a, a, a con la otra madre, ¿sí? o, Pero No es tan temidas sí, de cosas, pero mira, ella va en todo de contacto con la madre que algo quiere, algo tiene ahí eh, hace como una lectura de cómo ella ve que la madre trata al papá. Y, y eso sucede como en ese mundo, en esa puerta que ella abrió, ¿sí? Eh, mete otro elemento, del terror, y en el terror uno puede encontrarse el personaje que se le da la gana meterse en el, en el bollo, creo que uno odia las películas de terror, o yo personalmente lo odio, y dice, pero ¿por qué es tan imbécil y se mete? Si es evidente que algo va a pasar, ¿por qué se mete ahí? Pero entonces lo hace, ¿no? Y entonces ahí se genera todo un desarrollo y entra uno, se conecta uno con la trama. Pero por otro lado también es un terror que llega de afuera y aquí están los dos, ¿no? Ella decide meterse de terca, ¿sí? Porque lleva la contraria, se mete allá con esa llave, abre, esa, abre el mundo adulto, se mete en el mundo adulto, se encuentra un poco de cosas que la aterrorizan, pero también ahí veo dos elementos. Deja entrar, pero también deja salir, ¿no? Y es esa vaina de cuando logra, deja salir y ya se... Se da cuenta de que es como terrible lo que va a dejar salir, entonces al cerrar solo queda un fragmento que es la mano esa que la persigue, ¿sí? Eh, eso lo extraño que, que nos puede dar el cotidiano, que yeah. nos mueve bajo la y da como en la propia sombra, a veces brinca ya de adulto también, según cierto tipo de iluminación y se encuentra de repente con su reflejo con la sombra, es ese temor también de uno, sí, pero hay otro elemento del terror que me parece fascinante, que es el desear lo malo, ¿no? Entonces cuando hacían inicio de la sesión, como esa discusión sobre el cierre, sí yo quisiera que pararosaran y pulverizaran a la otra madre, eh, pero ¿por qué? O sea, es que parte de lo que dice Stephen King, ¿no? Al final el terror sirve, es para que uno canalice esa maldad natural del ser humano y, y por medio de esos elementos de fantasía, ahí está canalizado, entonces hace terapia. Eso me llevó a pensar en otra cosa, si al desear lo malo, ella desea lo malo de alguna manera para su mamá, ¿no? Como que tiene ese odio ahí que uno ve como reprimido y lo consigue. Pero al conseguir lo malo, también empieza a valorar lo bueno y es lo que ve uno a lo largo y es por eso que trata de escaparse de, de su modo de ver las cosas oscuras, de desear lo oscuro y trata de recuperarlo, ¿sí? Entonces yo luego también como ese, ese terror a crecer, a decidir, y como también dicen muchos de los que trabajan en terror y lo, lo, lo estudian, en últimas la literatura, la literatura o el arte que tiene que ver con terror, este tipo de textos artísticos, lo que hacen es exaltar el vivir, ¿no? Al final es como que gana la vida, ¿sí? Eh, como eso me llevó a pensar en un punto y es... Eh, ¿Cómo está a nivel de salud mental Corain? Porque uno ve los perfiles, para, a mí me parece que es una psicótica, sí, o sea, si uno mira el perfil de la niña, eh, el psicótico tiene delirios, tiene alucinaciones, ¿sí? Y ella le dice a las señoras gordas, las señoras redondas, o como es que les dice al principio que viven las señoras que son redondas, la, las vecinas, eh, cuando ellas le dicen que es una buena niña, ella creo que la frase es algo así como han salvado de la muerte a muchos. O sea, es una psicótica que los iba a matar a todos, ¿no? Y lo que dice, lo que hace es como que recupera su salud mental. Y entonces ahí escuchándolos, entonces hizo un montón de relaciones que me parecieron todas más interesantes. Eh, y pero a mí al final me parece bien. O sea, la vida es así por eso y esto está amarrado al vivir. O sea. Yo quisiera, ¿sí? Yo quisiera estripar un poco de personajes que me parecen detestables. Yo quisiera que las cosas siempre me salieran perfectas, pero no, el mundo real no es así, y es eso, ¿no? es Lo veo yo así. El terror a vivir en la realidad, y me parece fantástica esa frase de cierre cuando ella dice: Ya no tendré miedo a nada en la escuela. Y después muestra otra vez la cosa ahí como bucólica, el juego ya de la gráfica. Yo me meto otra vez en lo que más me gusta también. Eh, toda la narrativa de la gráfica, la visualidad es fascinante para mí porque esos colores todos como, como suaves, como buenos, pero todo el clima que se crea es terrible, ¿sí? todas las connotaciones, el hombre ratas, ¿sí? la cosa esa, el, el papá desconfigurándose debajo de los papeles, la basura, todo eso es como que ella entró al sótano de su familia y encontró que eran adultos reales y que ella también va para allá, lo veo desde ahí, pero me queda la pregunta, Coraline está loca, prove justo, justo eso último de, de la salud mental de Coraline lo discutimos en una sesión, creo que era Jason y Mari, pues que no está conectada el día de hoy, que hablaban como que pareciera eh, que tuviera algún tipo de, de esquizofrenia en algún grado, cuando empieza a desdibujarse la realidad, ¿no? que, que ella ve como que eh, la, la, la casa y los objetos y sí. el mundo empiezan a aparecer solamente bocetos y empieza como a perder el horizonte de, de la realidad. Y Jason también justamente había sacado una teoría en la que decía como No sabemos que de pronto Coraline está en un instituto mental Entonces lo que dice no, tan, no, no, no parece como tan lejano a lo que habíamos dicho Parece una posibilidad Y es muy muy chévere también como Todas estas cosas que dice el profe de, de, de, de introducirse al mundo adulto Sumergirse en el sótano no Y nos está describiendo muy bien todos estos elementos De, lo que, de cómo se está creando el terror en Coraline que es justamente lo que queremos responder hoy. Entonces, vamos a escuchar a Jason. Muchas gracias, profe. Y ya empiezo yo con mi propuesta de cómo se queda el terror en Coraline. Adelante, Jason. Bueno, eh, teniendo en cuenta lo que dijo el profesor, sí, me parece que Coraline podría estar sufriendo una enfermedad mental, como lo dije en la anterior sesión, pero también podría ser un síndrome. O... Un pasaje de niña adulta. Recordemos la historia de Peter Pan. Peter Pan es un niño que se da cuenta de cómo es el mundo adulto. Un mundo adulto de piratas, de criminales, de mercenarios. Y a la final llega a la conclusión de que él no quiere crecer. Él siempre quiere ser un niño y por ende va a ser bueno y por ende va a ser puro. Y sin importar qué haga, no tiene que eh, llegar a pagar por sus acciones. En Coraline vemos que ella está al principio con un pensamiento de Peter Pan, o sea, el complejo total de Peter Pan, ay, este mundo, ay, papá, y esa comida rara que, que eh, me hace salir de mi zona de confort, mi zona segura, en donde la comida es de tal forma, Nos, nosotros hacemos tales cosas, o sea, ella estaba acostumbrada a una dinámica de vida en donde siempre exploraban, siempre comían comida normal, lo que ella denomina normal, eh, ella es la única que tiene razón y entonces es el centro de su universo, como todo niño, tiene su ego muy bien definido y no tiene como en cuenta al otro, más bien ve al otro como una amenaza, sobre todo a los adultos, porque le dicen qué hacer. Está todo el tiempo aburrida, al final de la historia nos habla de una niña aburrida que provoca eh, de manera indirecta que le pase algo malo, porque a ella le habían advertido las señoritas... Spink y Forcible le advierten que algo malo se le acerca y ella dice, no, súper, vamos a vivir la aventura de mi vida. Por fin se acabó la, el tiempo de monotonía. En cierta forma, ella busca el mal, pero el mal que ella busca no es en el sentido de voy a buscar a Hannibal Lecter, sino yo quiero escalar esa montaña que todo el mundo le tiene miedo. Ella percibía ese mal de esa manera, de una manera muy infantil. Pero nos da a conocer un poco más de carácter de Cora ella es un personaje intrépido pero no un intrépido basado en ideología, sino un intrépido basado como en cultura y en su personalidad como tal hablemos de que esa novela más o menos por la forma en que viste aunque no en sigue lo lamento había ser un poco más curioso parece como una ropa de los años 80 90 eh, los colores son muy pastel en la novela gráfica eh, en los momentos en que ella empieza a ver que si el mundo se desdibuja, parece que lo que se desdibuja es su percepción mental. <risa> Aparte de eso, los colores de ella siguen bien definidos. Me, me parece muy interesante esa parte, la hoja en blanco, pero ella está muy bien coloreada. Ella tiene muy claro quién es ella y que el mundo es ese otro ser que lo rodea. Se podría decir que la madre es el deseo de Coraline de matar a su mamá. Y de por fin ser, eh, ¿cómo decirlo? En Los Simpson hay un capítulo en donde llegan y le dicen a Lisa, Lisa, tú siempre quisiste ser la abeja reina en esta casa y deshacerte de marzo. Ahora es tu oportunidad. Más o menos es ese tipo de sentimiento psicológico donde ella va a reemplazar a su madre como la nueva figura femenina. Pareciera que ella quiere deshacerse esa autoridad para poder ser libre. Esa es una forma de ver a la otra madre. Otra forma de ver a la otra madre es que ella es la antagonista de su proceso para, para, para, volverse, para volverse adulta. Esa lucha que ella tiene que enfrentar, esa montaña que debe superar para poder por fin dejar de ser tan infantil y madurar. Es otra inter interpretación. Una tercera interpretación podría ser que ella es una chica muy hiperactiva que está empezando a desarrollar sus habilidades mentales. Eh, con tendencias a una gran creatividad, pero que sufre de depresiones constantes, que la llevan a, de pronto a cuadros clínicos. Pero dejando toda esta interpretación en una manera literal de la obra, me gusta mucho el crecimiento del personaje, es un crecimiento al que estamos acostumbrados en las películas como Terminator, digamos que las originales sí, pero las actuales no me gusta mucho, en donde la chica ya es invencible y termina siendo invencible, o el tipo ya es invencible y termina siendo invencible, no hay crecimiento. Es un crecimiento al estilo antiguo, en donde vemos a una chica que tiene, digamos, varios bloqueos mentales, siempre recurre a una zona de confort, una zona de seguridad, le teme mucho a lo diferente, al mismo tiempo quiere explorar, es contradictorio, y empieza a cambiar su forma de pensar. Como todo en la vida, nuestro problema no es algo físico, no son limitaciones físicas, sino limitaciones de pensamiento. Y ella transforma sus ideas. Al principio la señorita Forcible y Spink son unas viejas que allá con un montón de canchosos. Un tipo que se las pasa con las ratas, obviamente ese tipo tiene problemas mentales, <risa> huele mal. Ella señala mucho eso de huele mal. Por eso yo creo que en el otro mundo el señor Bobo se transformó en una rata. Estaba compuesto de ratas. Y olía peor que en la casa real de él. Porque en su, imaginario colegue, en su imaginario individual, el señor Bobo es una persona sucia, que se da con paso con un montón de animales, haciendo quien sabe qué. Podría ser la interpretación psicológica que ella, que ella tenía de él. Y esto lo explota a la otra madre. La otra madre nota que ella siente como una molestia señor Bobo, porque nunca entiende su nombre. A la final ella es capaz de crecer tanto que le dice al señor Bobo, señor Bobo. Aunque ella ya se lo había hecho varias veces, pero esta vez se toma el atrevimiento de acercarse y de aclararle bien. Eh, mi nombre no es Caroline, es line Ah, sí, claro, señor Bobo y ella. <ríe> Me parece muy chistoso, porque aunque ha madurado en esos aspectos, sigue siendo tan infantil como para repetir el señor Bobo a cada rato. <ríe> es muy curioso. Gracias. Muchas gracias, Jason. Profe eh, Leonardo, adelante. Al, al escuchar a Jason, acordé de la, de la pieza de literatura que más miedo me causaba cuando era pequeñito. Pinocho. Lo escuché y ahí mismo, es Pinocho, ¿no? Quiero ser un niño de verdad, pero Pinocho es, es, es terrorífico. De hecho, sí. Eh, y todo lo que hemos dicho llegan a un punto en el que hemos hablado de, digamos, de, de cómo se está construyendo todo esto. Eh, pero... Eh, digamos, no, no hemos utilizado, bueno, de hecho sí lo utilizaron, varias veces lo utilizaron, pero yo pensé que me iban a hablar de, de ese término con más propiedad, igual bueno, no hay problema, porque probablemente lo utilizaron sin, sin saber la palabra que estaban utilizando, el término que vamos a, a que quiero que veamos, que es un término que parte del psicoanálisis y de hecho se estudia mucho en la literatura. Y según mi lectura, por supuesto, esta solamente es, comparto con, con, con ustedes, ¿Cuál podría ser la forma en la que el Gaiman construye el terror en, en esta novela? Y es una pequeña palabra, pero ya vamos a ver. Antes de, de continuar con la palabra, yo quería darles unas últimas impresiones o unas últimas cosas que yo vi en, en la novela. Entonces, aquí yo tengo mis apuntes. Voy leyendo y voy tomando apuntes. Eh, lo primero, efectivamente, sí hay algo en el pasillo. Entonces, no sé si hay algo en el pasillo o el pasillo es algo, como lo que nos, nos, habían, nos habían dicho en la semana pasada Jace, eh, perdón, Joan, sobre la posibilidad de que ese otro mundo y el pasillo de hecho sean una criatura o otra criatura inclusive yo llegué a pensar en algún momento que eh, podría ser que estén dentro de la mamá de la, de la, de la otra madre, ¿no? porque yo hice, lo juro sobre la tumba de mi madre como si de hecho fuera algo literal, entonces podría ser que de hecho están en la otra madre puede ser en, perdón, en la mamá de la otra madre, no sé se me ocurrió, pero sí quería como hacer notar ese detalle, efectivamente, sí, hay algo, y lo dicen, ¿no? Algo más viejo, eh, algo más viejo que la otra marca, inclusive. Mm, curiosidades que me parecieron, eh, que solamente voy a hacer notar rápidamente antes de darle la palabra a Sarita. Eh, la cantidad de almas que tenía la bruja eran tres, ¿no? Tenía dos niños... Y, perdón, dos niñas y un niño. Y me pareció curioso el paralelismo que había entre las, las marionetas que tenía la otra madre, ¿no? Que eran dos señoras y el papá, ¿no? Dos niñas, dos niños, ¿no? Entonces pensaba, no digo que así sea, es, estoy teorizando así como ustedes hacen. Perdón, eh, porque... perdón, Julián. Sí, sí. También sí. están dos vecinas y un vecino. así ¿Ah, miss Miss Pinky, Miss Forcible y el vecino Bobo. Ah, bueno, ves pues que Bogo, Bogo, Bogo está hecho de ratas, ¿no? A lo que hoy es como la cantidad de marionetas que, que, que vemos, ¿no? Porque Bogo, digamos, no lo considere como otra marioneta por, eh, porque está hecho de ratas. No lo escriben como que de hecho se derrumban ratas. No, no, no, no lo ponen en este mismo nivel al, al que ponen al papá, al, al, al, al otro padre, y ponen a la señorita Forcible Spinky. ¿No? Pero bueno, esa es mi lectura. Digamos, esa es a donde quería llegar. También está bien que me discutan. Y es como que las marionetas reales son estos, estas tres criaturas, ¿no? Pero bueno, podemos contar al, al, al, al señor Bogón que, digamos que fue muy, muy, muy claro que no era, no era igual a como eran los, los, las otras criaturas, esta como el papá, ¿no? Que de hecho eso podría explicar cómo, porque tienen cierta resistencia a... A los poderes de la otra madre y utilizan el término como cascarones vacíos, no? Entonces, quien quita si sí, las almas están capturadas, pero los cuerpos los utilizó para crear estas otras criaturas. También le puedo dar rienda suelta a mi imaginación. Entonces, sé, esto es una de las cosas que se me ocurrió mientras iba leyendo. Ok, alguien está Ah, Mari. Mari se sí, unió, no. llegó, llegó casi terminando, pero llegó. <risa> De genial, listo. Entonces, esa es otra de las cosas que quería mostrar, ¿no? Como, como esta posibilidad de que ella no podía crear desde, desde cero. Entonces, lo que utilizó fueron los, car los cuerpos vacíos para crear estas nuevas criaturas. Ah, y una última cosa eh, que me pareció interesante fue cómo ver, fue, perdón, fue ver cómo después de que Coraline vence a la otra madre que en el mundo real la empiezan a tratar mejor. Esto puede tener todas las connotaciones del mundo, como nos decía el profe, por ejemplo, eh, que se enfrentó a lo malo y dejó lo bueno, por eso empieza a ver que en el otro lado, en el mundo real, le empiezan a llamar por el nombre, el papá vuelve a ser cariñoso con ella, la mamá como que parece un poco más comprensible, pero también podríamos verlo dentro de la estructura narrativa, y de, no sé si lo hayan contemplado, pero probablemente las primeras reacciones de, de, o las primeras interacciones de Coraline con los adultos también estaba mediada por el poder de la otra madre. ¿no? La otra madre probablemente tenía alguna influencia sobre estos adultos y estaba generando esa distancia, por ejemplo, en el que no dijeran bien su nombre, en el que no le prestaran atención, en el que mostraran como esa distancia entre ellos y Coraline para que fuera más fácil para Coraline emitir el otro mundo. Y una vez Coraline vence a la otra madre, la influencia de la otra madre sobre los adultos en el mundo real también cae. Esto también podría ser, ¿no? Estas son como las cosas que quería decir, que dije tengo que mencionar esto, que me parece importante también como para, para mostrar la, mis apreciaciones y pues a, a traerlos a ustedes a la discusión de, de si esto puede o no pasar. Vamos a escuchar a Sarita y arrancamos con, rapidito, porque ya son las 8, a contarles cómo pienso yo que se crea el terror aquí en Corona. Dale, Sarita. Bueno, yo quería hablar sobre El Pasillo, que yo sí creo que El Pasillo es alguien en sí, porque yo estaba leyendo el cómic, ya, ya terminé también la novela, y yo y se me pareció tanto como a una lengua así bien fea, entonces yo creo que El Pasillo más bien es alguien, como tú decías, puede ser hasta la mamá de la, de la otra mamá, porque ella decía en algún momento... Que, que ella también tenía mamá y que la enterró y que juraba por, por su mamá y por su mano derecha entonces sí pueden estar hasta en la misma mamá el otro mundo puede ser hasta, un, hasta la mamá de la otra mamá Sí, sí, es que es la descripción digamos que después de la, la discusión de la semana pasada dije voy a ponerle mucha más atención a las descripciones de del pasillo, porque es donde realmente nosotros como que eh, podemos notar esa, esa, esa, esa, eso, eso que estás diciendo, ¿no? Y, y vuelven a decir, de hecho es la segunda vez dentro de la narración que lo mencionan, las dos veces que Correna cruza el pasillo, se sentía como que había algo más antiguo, como que algo más viejo que la misma madre, con la, y el gato también lo dice, habita ahí, ¿no? Entonces sí, sí queda eso ahí como esa duda, y eso sí me parece una de las cosas que Nel Gaiman hace a propósito, y es dejarnos con la inquietud, inclusive parece más que solamente la inquietud con la certeza de que hay cosas peores que la otra madre, ¿no? Entonces eso también lo podemos tener ahí. Listo, Aura y Jason, rápidamente. Una cosa chiquita, sin nada, de nada. Me parece que si hubiera sido, no sé, el pasillo la mamá de la otra madre, de alguna manera tuvo que haber muerto de la misma manera que la, mano, que la mano derecha de la otra madre se cortó, ¿no? O bueno, no sé qué pasa cuando tú juras en nombre de alguien más, pero pues presiento que de, de la manera en que la mano derecha de la otra madre pudo cruzar al otro lado, posiblemente, no sé, se me viene así de locura, la otra madre, la mamá de la otra mamá, pudo haber muerto por fin, haber descansado en paz, o no sé, desapareció. Y por eso él pasa a buscar la llave, la mano. Y okay. eh, eh, eh, vamos vinculando todas estas teorías extrañas. Creo que el club de lectura también es un, un <ríe> un club de, de, de conspiranoicos. Muchas gracias, Saura. Y tiene sentido, ¿no? Si, si, la, si la otra madre al jurar por la mano la pierde, pues si juró por, la, por su mamá, pues también pudo haber como David la matado o algo así, ¿no? El poder de las promesas. Jason y Sarita, vamos a hablar rápido, rápido. Bueno, eh, al igual que todos, yo pienso que eh, el corredor entre una puerta y la otra es otra entidad. No sé si será la madre... De de la otra madre, pero me parece una fuerza de la naturaleza, algo así como un antiguo, algo así como Tulu. Eh, esa entidad era consciente de todos los que atravesaban el corredor y me parece que jugaba con los espacios, con las dimensiones. Al principio la novela nos narra, tanto en el cómic como en la película, como en el libro, que el corredor es corto para llegar a la otra madre, en algunos momentos. En otros es largo, en, el otro, en otros se percibe literalmente como intermedio pero cuando Coraline se va a devolver, siente que está escalando una montaña y que algo vivo y ancestral y muy olvidado y el anciano está al lado de ella. Esa entidad, yo creo que es algo así como algo bizarro, algo como deforme. Se podría estar hablando del vacío en sí mismo, la existencia del vacío, y que esta señora, esta, la otra madre, aprovecha ese vacío para crear un mundo. Ese mundo que ella creó, Puede ser que lo haya creado con, la, con el cuerpo de su propia madre, porque ella dice que lo enterró, lo pudo haber enterrado en el vacío, porque yo no creo que ella entierre de manera natural como hace que intentó salir y ella la volvió a encerrar. Y si está encerrada, ¿cómo, no está, se, cómo está tan segura de que sigue encerrada? ¿Acaso la visita? Mm, esa parte me quedó como en duda. Segundo. Sí. La otra madre me parece que es de la época de, 1800, de 1600 a 1800, porque menciona a Shakespeare, como habíamos hablado en la anterior discusión, y, hace, y leí como de detenimiento esas frases que había mencionado Julián, de que ella hace como, odiamos el pecado, pero amamos al pecador. Me pareció muy claro que ella vive en una época en específico, sobre todo cuando Coraline, para entrar a donde la otra madre, encuentra en su casa una palmatoria. Busqué en internet que es palmatoria, cuando estuve haciendo la lectura, y palmatoria es como una tacita en donde se, se clavaba la vela, si mal no recuerdo, y se prendía. Todos los objetos viejos que tiene Coraline en el cuarto de en la sala de estar, o no me acuerdo cómo es que se llama ese cuarto, a la otra madre le gustan, en el sentido de que siempre que la encuentra ella está en ese cuarto. O está haciendo uso de esos, de esos elementos y pareciera que se siente como en su ambiente, en su momento, en su lugar. Y cuando vemos la vestidura que tienen los otros niños, una niña vestida como de hada que puede volar. Eso me recuerda a los eh, artistas ambulantes de la Edad Media. Que se disfrazaban de hadas, que representaban a Oberon, el hada, el rey de las hadas y a su esposa. También me parece curioso que una de las chicas viste como una misionera. Eh, uno de los chicos viste como con ropa maniere, marinerito. O sea, nos hablan de una época en específico, que no tiene muchas diferencias. Digamos, tal vez 100 años entre una época y la otra, pero ella cuenta con esos conocimientos. Todos los niños estaban aburridos en su casa. Yo creo que quien los aburre es la otra madre. La otra madre hace que los padres se desesperen con ellos. Hace que el niño se sienta inquieto. Nos mencionan que las ratas pasan al otro lado y molestaban a Coraline, la asustaban en la noche. Algo se mueve bajo de la de, del tocador. Esa afirmación que hizo Julián también la estoy de acuerdo, o sea, me parece que siempre lo se, siempre estuvo manipulando las cosas para que estuvieran molest molestos con ella. y ella percibiera el mundo como algo muy triste. Creo que hasta la otra madre provocaba las lluvias. Porque siempre nos señala, cuando ya acabé con la otra madre, por fin llegó el verano, por fin parecían vacaciones, por fin pude disfrutarlo. <ríe> me pareció muy curioso. Gracias. Sí, sí, ese tipo de cosas, digamos, de, de la persona, personificación de los, de los otros niños también nos ayuda a ver las otras épocas en las que ha estado la otra madre. Por aquí, ¿qué nos dicen? Johan dice, el señor Bo no es escrito igual, y me parece muy interesante lo de las marionetas de la otra madre. Ah, no, perfecto. No, no hay problema, Johan. Heider nos dice, recuerden los demás espacios extraños, el closet detrás del espejo y el vacío que ella siente diferente. Sí, es que ese otro mundo también es distinto. ¿no? Ese es, es, es otro mundo también nos requiere prestarle mucha atención a, a, a, a dónde está Coraline y la, lo que nos dicen sobre ese otro mundo. Hay que leer cómo lo que siente Coraline y lo que nos dice el gato. Heider también nos dice, las cosas que hay en la casa... De, en la sala, es la sala de dibujo, es de una familiar de Coraline, sí, la, lo que hay en la sala no es la casa, la casa está como, no sé si es comprarnos el apartamento, solamente nos dicen que se mudan, pero no sabemos si es de ellos o están como en, en alquiler, pero lo que están diciendo es que los muebles de esa sala eh, pertenecen a, ah, creo que es la abuela de Coraline y no la dejan entrar porque son muy caros, ¿no? entonces temen que los dañen. Entonces, no, la casa creo que no, no le pertenece a la familiar de Coraline, entonces podemos romper esa teoría de que sean familiares. Aunque estoy seguro de que a alguien le, le, le llega a llamar la atención esta idea y busca pistas hasta relacionarla, sería muy interesante. El profe dice, puede ser que la madre es la que tiene problemas mentales y está encerrada en una habitación y Coraline ama ah, su, su enfermedad y se libera. <ríe> ok, bueno, pues, fíjense, aquí hay okay, más teorías, ¿no? ¿Qué tal que la mamá sea el enfermo. No, esto, esto tiene un montón de posibilidades. <ríe> Muchísimas gracias a todos. Ay, Sarita, perdóname, ya te iba a dejar sin, sin hablar, perdón, perdón. Sarita, adelante. Ajá, bueno, pues en la sesión pasada estaba diciendo que la mamá, la otra madre, alguna vez pudo ser una persona normal. Y entonces, siguiendo con eso... <ríe> Eh, diciendo que, que la mamá de la otra madre puede ser el, el puente entre el mundo de Coraline y el otro mundo Entonces puede que eso ese portal sea la otra madre de la otra madre Y entonces por eso la, <ríe> la otra madre dice que, que la enterró y después la tuvo que volver a enterrar porque, porque salió entonces sí puede ser también otro Ente extraño la, el, el pasadizo Entre los dos mundos Eso está muy chévere Eso es, es que Entre más lo pienso, más interesante me parece esa, Ese mundo, ¿no? Pero recordemos que, que la, Puede que no tenga ninguna respuesta Que simplemente sea la intención De generar esa duda Pero que no exista una respuesta detrás ¿no? Entonces no, no se angusten si no encontramos la respuesta Johan, cuéntanos pues no, no sé, pero para cambiar como un poco más del tema, eh, pues como recordando la pregunta que nos hiciste sobre el terror en Coraline, eh, el terror es algo que a mí me gusta muchísimo, es uno de mis géneros literarios favoritos. Y se me hace que Neil Gaiman maneja muchos estilos de terror dentro de una sola novela. Se me hace que esa novela tiene demasiados elementos. No entiendo cómo para ser tan cortica puede tener tantos elementos y se le puede sacar tantas cosas a una novela. Pero sí se me hace que el terror en, Col en Coraline se maneja desde muchos niveles y de muchas formas. Eh, dentro de mis, por lo menos dentro de mis autores favoritos está Stephen King y Lovecraft. Y por un lado, pues Lovecraft dice que el terror es el miedo a lo desconocido y yo me acuerdo que en, en un prólogo que escribió Stephen King y que leí hace mucho tiempo, él decía que el terror era como entrar en una morgue y tocar a un cuerpo que, estaba, que estuviese muerto y que en medio de la noche mientras tocábamos ese cuerpo nos íbamos dando cuenta que el cuerpo que tocábamos era el, nuestro propio y que el miedo más primogénito que nosotros teníamos era el miedo a la muerte. Entonces, que él relacionaba el terror con una experiencia cercana a la muerte que nos traía a nosotros los espectadores como a un ambiente más cercano, como a, a algo que pudiera generarnos como algún daño, pero en un ambiente seguro. Era lo que decía Stephen King en ese libro. Y pues, e -E -E Stephen King también habla del terror, que dice que tiene tres niveles. El primer nivel es el terror como físico que podría afectar a una, o sea, como lo que nosotros decíamos de la acción, que en géneros de fantasía y ciencia ficción se ve más como escenas de, de luchas y de batallas, pero que en el terror es una acción violenta, sangrienta. Eh, también habla del terror que es especulativo, que ese terror es como más imaginario y ocurre en nuestra mente. Y que el tercer nivel del terror, que es el nivel más bajo y que es el, el que, digamos, que menos miedo da, es el terror de, de lo asqueroso, de la repulsión. Eh, y no sé, a mí se me hace que Coraline, de, dentro de esas categorías, maneja los tres tipos de terror. Tanto el físico, con la violencia física que ejerce la madre, la mano, pues los fantasmas, todo esto es más físico. ...imaginario por todo lo que hemos venido hablando de qué será el monstruo que habí, qué, qué será la criatura que está en el otro mundo, si es una criatura, si no es una criatura, si es un antiguo, no es un antiguo, qué será o qué será la otra madre, todas esas preguntas que se nos generan es ese terror como especulativo y el asqueroso, el, el asqueroso que nos produce repulsión podría ser como el señor Bobo que está hecho de ratas, el padre que se deforma, eh, pues... Sí, el, el mundo que se va desfigurando y que nos va produciendo repulsión, o el mismo hecho de que el gato, para ayudar a Coraline, mate a una rata y que describa que la cabeza de la rata estaba a una distancia del cuerpo y que había sangre y to todas esas descripciones, se me hace que se acercan más como al terror de la repulsión y del asco eh, Y no sé, se me hace que, pues, en, el, en ese estilo de novela, el terror se maneja como una especie de cóctel, que combina licor con dulce, fantasía con miedo. El licor sería el miedo que nosotros no nos vamos dando cuenta que vamos ingiriendo, porque en, en un punto dado no nos, o sea, nos sentimos por el dulce del cóctel que vamos ingiriendo alcohol y de repente nos sentimos como mareados, por tanto que hemos bebido y no nos damos cuenta en qué momento ocurrió. A mí se me hace que existe este tipo de terror y, pues, como el profe se, lea, se acordó de Pinocho, a mí se me hace que el estilo de terror que maneja Neil Gaiman en este libro se. ...parece mucho al estilo de terror que se maneja en Hora de Aventura... ...en donde se maneja un relato como muy dulcificado de la mundo y de la vida... ...y en un momento dado, ese, esa dulcificación desaparece... ...y se convierte en algo como más terrorífico, grotesco y choca... ...es como un choque por lo lindo versus lo horrible... ...que se va manejando y se va combinando una cosa con la otra... ...no sé qué piensen ustedes. Esa palabra, o la palabra para lo que estás buscando... ...lo que estás diciendo es unheimlich, aquí la tengo... Bueno, se la pronuncié, yo no sé mucho de alemán, por eso me tomé el trabajo de buscar la pronunciación. Entonces, escuchen cómo se pronuncia. Unheimlich. Unheimlich, yo dije otra cosa, unheimlich. Ese es el unheimlich. Y pues, le atinamos, o sea, digamos, digamos llegamos a esta. Y Esta es mi propuesta de cómo se construye el, el terror en, en Coraline. Porque pues, yo nos está haciendo todas estas, estas, estas niveles del terror, pero resulta, que antes de que ellos hablaran de cómo se construye el terror, el padre del eh, perdón, del psicoanálisis, a, habló sobre lo siniestro. Y creo que quien utilizó la palabra siniestro, lo inquietante, fue Eider. Eh, el Heimlich, después, de nuevo me, me disculpo si no lo pronuncio bien, el Unheimlich tiene la traducción en inglés como el uncanny y en el español como lo siniestro. De pronto han escuchado de Uncanny Valley o el valle de lo siniestro. Eh, porque pues es un término ahorita asociado a, a cómo exactamente, profe, que ya lo está diciendo, eh, cómo digamos la tecnología está siendo preocupada, o sea, digamos, eh, de una forma bastante alarmante, está imitando bastante bien la realidad. Ese es el Uncanny Valley, en términos más bien simplificados. Y eh, me tomé el trabajo, de, de, le presté mucha atención a cómo lo estaba construyendo y llegué a la conclusión de que eh, la forma en la que lo estaba haciendo Neil Gaiman era utilizando eh, esto que es súper es ya conocido en la literatura que es el han Aquí hay una figura de Pictoline, y a mí me gusta muchísimo Pictoline porque Pictoline escribe, explica las cosas muy bien y de una forma muy sencilla. Ay, aquí hay algún el chat, me disculpo. Ahí se nos dice, la película, eh, por ejemplo, la película siniestro en donde los niños asesinan a sus padres para ser mortales con un demonio. Ah, eso no la había... Listo. Um, en cuanto al terror en Coraline, se maneja como la apertura a lo nuevo y desconocido. También vemos la luz interna por superar nuestros propios miedos. Ah, claramente. Listo. Entonces, aquí en esta imagen nos explican con un ejemplo, solo con un ejemplo, lo que es ese, eh, lo, el, el ANCANI. ¿No? Entonces, ¿por qué a algunas personas les dan miedo a los payasos? En el horror existe algo que la psicología suele llamar uncanny o siniestro, algo tan familiar que nos es reconocible, pero tan raro que te produce escalofríos, ¿no? Los payasos tienen tantas distorsiones, nariz roja, cara blanca, sonrisa pintada, etcétera, que es fácil que alguna de ellas sea percibida como lo siniestro. Dependiendo de las experiencias de cada persona, un payaso puede pasar de ser familiar a volverse siniestro. Y si la experiencia, además, es traumática, puede venir en una fobia. O el niño, quiere un globo? Que terminará reforzando la percepción de que todos los payasos son siniestros, ¿no? Eso aquí he explicado como en términos más bien sencillos. Ajá, la colrofobia en este caso, aunque todavía no es una fobia admitida, si no estoy mal. Pero bueno, para hablar de Landheimrich... Eh, hay que decirlo justamente lo que, lo que nos dice Freud en su texto, que se llama justamente eh, Lo siniestro, ¿no? Él explica que esto es algo que ocurre fuera del contexto de la vida cotidiana, perdón, que no es algo que ocurra fuera de la, del contexto de la vida cotidiana, sino que es algo que se encuentra en lo más familiar, ¿no? En el día a día. Es allí donde radica lo terrorífico, ¿no? Entonces... Él ya no está haciendo como esta comparación entre lo cimiento o lo extraño y lo insólito, sino que lo lleva a lo inquietante, que es la palabra que nos, que nos compartió Eider. En, en ese mismo momento le puse mucha atención, ¿no? Entonces, esto, lo siniestro, lo inquietante, puede justamente referirse a algo que está oculto, ¿no? Puede que sea ese miedo de la infancia, ¿no? Que nosotros pensamos que ya hemos olvidado y de hecho regresa a hostigarnos, ¿no? Lo Ancani tiene que ver con eso que es familiar que en algún momento se transforma en algo extraño o maléfico. Eso es lo que quiere decir el Anheimlich. Y si se fijan acá, el Anheimlich no solamente funciona en, en las metáforas, sino esto, sino parece que fuera lo lo lo, ancaño, lo siniestro, puesto de forma explícita en el texto. ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo eh, Gaiman? Toma el mundo de Coraline, eso familiar, y le da la vuelta, y eso que parece familiar, en esa, en esa mirada de lo familiar se halla justamente lo siniestro. Para ella lo más familiar es su madre, su padre, su casa, sus vecinos. Es lo más cercano, lo más familiar. Y lo que hace este otro mundo es darle la vuelta y allí, en eso que para ella es tan familiar, radica lo que es lo siniestro, ¿no? Lo que es cercano para ella, pero a la vez es tan distinto que no puede producir más que miedo. Y para explicar un poquito mejor esto y, y de cómo podemos nosotros empezar a, a prestarle más atención a lo siniestro en la literatura, les traigo este videito. Hace días no les traía videos, entonces voy a compartir esto. Dura ocho minutos y eh, vale la pena que lo veamos todos, lo los aseguro. Entonces voy a cerrar el micrófono y voy a empezar a poner. Me dicen si se escucha o tienen algún inconveniente, ¿vale? ¿Qué nos preocupa? What keeps us up at night after we watch a horror movie? What scares us? What keeps us up at night after we watch a horror movie, or as us rushing to lock our doors after reading a scary novel? If we run through a catalog of stock horror characters, we might come up with an easy and obvious answer to this question. We're afraid of things and people that we don't understand. We can all probably agree that the creatures in Ridley Scott's movie Alien are terrifying. This is largely due to the fact that they don't look or act like us. They pop out of our stomachs, after all. This tendency to view alien others as evil or frightening is, of course, often itself evil and frightening, as countless stories from history and literature remind us. But this depressing tendency isn't what I want to get into today. Instead, I want to discuss a different, and to my mind, more interesting kind of fear, one that's generated by things that are not unfamiliar to us. thinking here of things that have been with us since our childhoods, like dolls, for example, or clowns, or television. What is it about these old, familiar things that, under certain circumstances, raises the hair on the backs of our necks? Sigmund Freud takes up this question in his 1919 essay, The Uncanny and his thoughts on the subject are still useful 100 years later. In this lesson I want to sketch out his definition of this special kind of fear, and then show you how you might apply it to your own readings of literature. Freud begins his essay with a strange observation. The word uncanny in Freud's native language of German is unheimlich, which means not of the home. In other words, not familiar. This definition seems to repeat what I just said about alien others. We fear that which is not from the home. But Freud also notes that unheimlich, or uncanny, has, in certain circumstances, been used to mean something hidden inside the home that was never meant to come to light. This is very strange, as it suggests that the meaning of unheimlich and heimlich, or uncanny and canny, overlap. Like the word buckle, which can mean to break apart or come together, uncanny thus means itself and its opposite at the same time. Weird, right? To resolve this paradox, Freud turns to his general theory of the self and asks what might be hidden within us that suddenly comes to light and frightens us. As you may already know, Freud was absolutely obsessed with changes that take place in our minds as we move from childhood to adulthood. When we are children, Freud suggests, we're fiercely devoted to our mothers because they nurture and protect us. Anything or anyone that gets in the way of this devotional love becomes, in our irrational baby minds, a threat that should be eliminated, even if that threat happens to be our father. What I've just described is a version of Freud's famous Oedipus complex, in which a male child, echoing the actions of the famous Greek king Oedipus, wants to kill his father and marry his mother. Freud isn't suggesting that our adult, rational selves want to carry out these actions. Oedipus, after all, is so horrified by his actions that he blinds himself when he discovers what he's done. Instead, Freud's suggesting that the self we once were as a child still remains within us, hidden, underneath our new, rational, adult self. And sometimes, like the alien in Scott's movies, that hidden self pops out. As he writes, quote, nowadays we no longer believe in childish fantasies. We've surmounted such ways of thought. But we do not feel quite sure of our new set of beliefs, and the old ones still exist within us, ready to seize upon any confirmation. So now we're getting somewhere. The uncanny seems to be related to beliefs that we once held when we were children, that we've repressed or covered over, hidden away to become adults. We cover over these beliefs because, of course, those beliefs are wrong and we don't want to be wrong. We want to be grown up. We want to be rational people with proper attitudes towards the world. Clowns aren't scary, Ray. Stop behaving like a child. And this process of maturation, of giving up our childish things, takes a lot of time and effort on our parts. It'd be absolutely horrifying to imagine, as adults, that our child self had a better understanding of the world than we do. This, for Freud, is the uncanny. It's the dread we feel in situations in which our childish fantasies and fears appear more real and more true than our adult worldviews. If we have this idea in mind, the difference between familiar things that delight us and familiar things that terrify us start to make sense. In the movie Toy Story, the talking dolls on screen are funny and sympathetic characters because the genre within which it is written makes it okay for them to come to life. In the realist setting of horror, however, those same dolls become terrifying to adult audiences. Along similar lines, if I were a child, I might imagine, say, Dora the Explorer, as someone who is actually inside my TV, asking me for advice on her travels. As an adult, well, that would also be pure terror, right? You? Right there? Yes, you. I'm talking to you. Both these examples suggest one final necessary property of the uncanny realism. Fairy tales and children's cartoons cannot be uncanny, because those genres never ask us to believe that what we're watching relates in any way to our reality. The situation is altered, Freud writes, as soon as the writer pretends to move in the world of common reality. He takes advantage, as it were, of our supposedly surmounted or overcome superstitiousness. He deceives us into thinking that he's giving us the sober truth, and then, after all, oversteps the bounds of possibility. Freud's phrasing might sound confusing, so let's clear it up with a simple example. Here's one from the opening to Edgar Allan Poe's famous poem, The Raven. Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary over many a quaint and curious volume of forgotten lore. While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping as of someone gently rapping, rapping at my chamber door. Tis some visitor, I muttered, tapping at my chamber door. Only this, And nothing more. It is of course terrifying to hear an unexpected knock at your door at midnight. It be even more terrifying and uncanny if your significant other, Lenore, had just died and you were saddled with immense grief, as we later discover is the case with Poe's speaker. The knocking might remind you of strange noises that you heard at night when you were a child that you thought were ghosts or demons. Or it might encourage you to imagine that Lenore could return from the dead even though your rational self knows that this is impossible. The speaker considers both uncanny scenarios after the mysterious talking raven appears, which leads the speaker to descend into madness. But before any of this can happen, and before the uncanny can therefore operate, Poe's poem must, quote, pretend to move in the world of common reality. Poe does this by having a speaker insist that there's a rational explanation for the tapping. It's a visitor, he mutters to himself. Only this, And nothing more. In other words, Poe and his speaker here are insisting that he and readers along for the ride have no cause for concern. There's a perfectly rational explanation for the strange knock at the door. Even after the raven appears and starts squawking, nevermore, the speaker still maintains his faith in reality. Doubtless, said I, what it utters is only stock and store, caught from some unhappy master whom unmerciful disaster followed fast and followed faster, till his song one burden bore, till the dirges of his hopes that melancholy burden bore of never, nevermore." I won't go any further into the interpretation of the poem, other than to say that Freud's model works quite well within it. If you have any thoughts on how the analysis could proceed, I hope you'll share them with me in the comments section below. You could also, incidentally, consider how the uncanny might work in the first example I mentioned at the start of the video, the Alien movie in which what appears in the service to be a wholly unfamiliar phenomena, aliens bursting out of bodies, for example, might actually, with a bit of thought, be understood as events in our childhood that we're quite familiar with, and our mothers even more so. Freudian readings of literature are obviously old and problematic in a variety of ways, and they need to be reworked for the 21st century. But as his theory of the uncanny itself suggests, leaving Freud's ideas behind or covering them over carries its own risks, too. Reading his theory and making it relevant to our own very different times can help us to gain a better insight into what we fear and, more importantly, what that fear can tell us about who we are. What scares us? What keeps us up? Y así pienso que, por supuesto. Eh, escuchando las, lo, los comentarios que nos estaba haciendo Johan sobre todos estos niveles de, de cómo se construye el miedo, me parece que es una muy bonita analogía la que hace con el cóctel, ¿no? Pero, pero parece como que de fondo sí existe esta intención de, de formar lo familiar y de encontrar allí, ¿no? Justamente en esto y sobre todo para el mundo de los niños, encontrar en lo que es familiar. Eh, la cara oculta o cómo esto familiar puede empezar a tornarse en algo completamente eh, siniestro ¿sí? utilizando la palabra en español no sé, esta era mi, mi, mi, mi, mi, quería compartir con ustedes esta posible interpretación no sé si tengan algún otro comentario ah, una última calificación para Coraline anuncios parroquiales o demás antes de, de cerrar la sesión de hoy Adelante, Diego. Pues lo que pasa, digámoslo, en mi caso, que pues no he sido un lector tan habitual, sino dentro de hasta los últimos años, uno empieza a interpretarlos y a leer los libros pues como, como van llegando. Pero cuando uno ve estos tipos de videos, como que uno entiende y como que uno dice, oiga, de verdad, sí, porque en ciertos libros hay unas descripciones de esta manera o las describen de esta otra manera. Entonces como que en los libros de terror es súper chévere de pronto cuando, por ejemplo, en el poema de Alan Poe, eh, él empieza y trata y crea ese, digámoslo, el escenario y va creando todo ese mundo donde uno se va como tensionándolo porque uno lo va imaginando y lo van describiendo de esa manera, entonces súper chévere, solo que pues, uno hasta que ve la explicación como que lo referencia con eso. Sí, sí, eso es, eso es muy chévere, yo comparto con Diego esa, esa sorpresa, digamos, eh, para quienes todavía no lo saben, de pronto Diego, que, que es nuevo en nuestro club, yo todavía estoy terminando, ya casi termino mi carrera en literatura, y una de las cosas de lo que me gusta estudiar justamente literatura es, es entender cómo funciona la máquina. Bueno, esto es una, una, una, una visión un poco positivista de, lo, de la literatura, pero la literatura puede funcionar como una máquina. ¿no? y cuando uno entiende cuáles son los engranajes que están detrás y cómo están funcionando estos engranajes, es bastante chévere lo que dice Diego. Muchas gracias, Diego. Aquí vemos a Jason, nos dice, Coraline, una puntuación de 1 a 5, por mi parte es 5, me encantó. Esto me hace acordar el comentario que nos hace Jason eh, de que ya pueden agregar la lectura como completa en eh, Goodreads, yo ya lo hice, ¿no? Y si les dieron los dos, pues marquen tanto la novela gráfica como... Como el libro, ¿no? Eso cuesta, son dos lecturas distintas, a pesar que sea la misma historia, no se les olvide. Eh, Johan, cuéntanos. No, pues yo solamente quería decir, pues, que gracias por el, el dato del Unheimlich, no tenía ni idea, y creo que por eso se me hizo la vez la sesión pasada, que cuando hiciste la pregunta de cómo se les hacía el terror en Coraline, se me hizo tan parecido al otro cuento de Ned Gaiman, el de los click-clacks del sonajero, porque literalmente los click-clacks hay un momento en donde dicen que son como menos te lo esperas, como algo que no le prestas atención, y que es algo tan cotidiano y común que no le prestarías atención, entonces... Muchas gracias. De hecho, escuchando lo que dices, eh, hay muchos elementos. En este momento, el primero que se me ocurrió es el la gota, la, la, las uñas, el sonido que hace la otra madre con los botones, que de hecho ese sonido lo lleva a la, a, la, a la gota cayendo en el fregadero, ¿no? Pues fíjense, es eso, es una cosa de todo el tiempo y lo traslada, lo convierte a algo familiar en algo completamente distinto. Claro que si sí, yo les puedo compartir la imagen por el por el grupo, el de Pictoline, y también les comparto el video para que lo revisen con más detención, pongan más cuidado. Me parece que tiene una serie de videos bastante interesantes. Eh, ok, aquí nos está compartiendo una, una, un video, vamos a verlo. Si quieres, lo copias y lo, lo compartes por el grupo de... Ah, ok, ok. Si quieres, lo compartes y no lo dejas ver por... Por, por, por el grupo de WhatsApp, ¿vale? alguna otra alguna otra in... apreciación. Ok. ah bueno sí, también en Goodreads puedo poner el video. Uh, sí, es cierto, es cierto. coralen tiene esta tiene un poder de, de jugar con los sentidos muy interesante a mí. Una de las cosas que más me impresionó, no les había dicho esto, lo que más me impresionó de la novela fue la descripción del otro padre. ¿no? En, el, en la novela gráfica se me hace como que le faltó, sentí que o de pronto mi imaginación se dio más garra. <risa> eh, porque lo escribían de otra forma, se me hizo de, más, de, de verdad muy impactante. Y la, la mano, la mano de verdad... ¿No? pues uno está acostumbrado como a ver a dedos en los locos Adams, pero no es dedos, la, la mano de la otra madre no es esa mano, no es una mano, que no, es una mano peligrosa, ¿no? esto también me, me gestionó bastante imágenes interesantes. ¿Qué más dicen por acá? Eh, ah, sí, todavía tenemos, esta, esta semana todavía pueden participar en el foro de, de Goodreads, sobre, eh, aquí tenemos la discusión, Creo que ya participamos Aura, ya participé yo, y también participó Heider contándonos aquí sobre nuestros temores de ir infancia, ¿no? Entonces también sería bueno como que nos cuenten por aquí un poquito eso. Entonces, muchísimas gracias a todos por, por conectarse como siempre. Entonces les recuerdo, ya la próxima semana arrancamos con eh, Drácula. Repito, si alguien de pronto prefiere leer el libro en, en físico. Eh, lo podemos ver Cómo se los hacemos llegar o algo ¿Listo? Pues solamente eso Igual creo que tenemos una cantidad de copias limitadas Entonces tendríamos que ver esto, ¿no? No me comprometo a darle una copia en físico a todos um, Igual el material ya está disponible en el traje. Entonces nos vemos dentro de ocho días Buenas noches Y que se asusten mucho Con Draco, ¿vale? Sí, todos a todos. Muchas gracias Que descansen todos, hasta luego Hasta luego, que descansen. Que la...